que muy amablemente nos acoge en esta tarde para poder hacer nuestras sesiones ordinarias vamos a dar inicio a la sesión ordinaria número 014 correspondiente al día de hoy, miércoles 15 de junio de 2022 primeramente voy a dar lectura a las habilitaciones de los concejales para esta sesión Habilitación, concejal suplente. Distinguidos concejales, mediante la presente dentro del marco de lo previsto en el artículo 21, parámetro tercero del Reglamento General del Consejo Municipal, tengo de bien habilitar a mi concejal suplente, señor Denis Guzmán Campero, para que pueda participar en las sesiones ordinarias número 0, 14 y 015, quebrado 2022-2023, a desarrollarse el día miércoles 15 de junio del año en curso. Con este motivo, saludo a ustedes muy atentamente. Concejala Silvana Múgares Demetri, Secretaria Consejo Municipal, solicita habilitación temporal de Concejal Municipal Suplente de mi mayor consideración, conmigo el pleno del Consejo Municipal conforme lo establecido y lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo 21 del Reglamento General del Consejo Municipal. Tengo bien habilitar temporalmente a mi Concejal Municipal Suplente licenciada Adela Valenzuela. Para que participe de las sesiones del Consejo Municipal y otras actividades inherentes al cargo de concejal municipal titular, que sean convocadas desde el día lunes 13 de junio hasta el día viernes 17 de junio de 2022. Sin otro particular, me despido con las consideraciones más distinguidas atentamente, licenciada Lola Terrazas Terrazas, concejal municipal. Solicitud de habilitación de concejal suplente, de mi mayor consideración. De la presente y a través suyo solicito al pleno de este Consejo Municipal que, dentro del marco del previsto en el artículo 21 del Reglamento General del Consejo Municipal, se habilite a mi concejal suplente, el licenciado Luis Alberto Vaca Vejarano, para la sesión ordinaria número 014, quebrado 2022-2023, y la sesión ordinaria número 015, quebrado 2022-2023, convocadas para el día miércoles 15 de junio del presente año en las instalaciones del Consejo Municipal. Sin otro particular, le pido de usted muy cordialmente, ingeniero Carlos Manuel Saavedra Saavedra, concejal municipal. Y en la aplicación del artículo 35 del Reglamento General del Consejo Municipal, propongo que, en ausencia de la concejal secretaria, señora Silvana Cárcel de asuma en su reemplazo por este día el concejal Miguel Fernández como secretario A.I. Los concejales que estén de acuerdo, por favor, sírvanse levantar la mano. Informe, al señor secretario. La palabra, señor presidente. La palabra. un la votos, señor presidente. Aprobada la designación como secretario ahí que recae en el concejal Miguel Fernández. Por favor, señor secretario, ahora verifique el pueblo reglamentario. Existe el pueblo reglamentario, como hace concejales concejal en sala, señor presidente. Muchísimas gracias. Con el pueblo reglamentario instalamos la presente sesión. Por favor, señor, señor secretario de lectura el orden del día para la sesión. Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, acta se somonará número 014 del año 2022, en Santa Cruz, 14 de junio de 2022, Presidencia del concejo. Se convoca a los señores concejales, concejal de la subdelegación número 014 del año 2022, 13 que se le dará a cabo el miércoles 15 de junio de 2022, a las 14 de febrero, en la alcaldía del libro Municipal número 4, publicada en el tercer año de tercer este año de 2020, de acuerdo al artículo 19 de la Ley de Gobiernos de Municipales, en contacto con los artículos 4, 32, 19, 70, 75, 75 del Reglamento General del Consejo Municipal, se propone el siguiente de orden del día. Punto único, lectura de correspondencia a ellos, señor presidente. Muchísimas gracias, señor secretario, en consideración del orden del día. Los no, colegas que estén de acuerdo con su aprobación si iban a levantar la mano. Informe, señor secretario. 11 votos señor presidente. Ha aprobado el orden del día. Señor secretario, por favor de lectura, al único punto del orden del día. Licenciada, la Terraza Terraza, concejala municipal, solicita al plenario, el ambiente de comunicación, mediante el cual se recomienda al Ejecutivo Municipal proceda a gestionar el operativo con el resto de que la justicia, de la autorización de, de despeño y de consumo de bebidas alcohólicas de lenocilios. Club privado boliches, que se encuentra en la Avenida Chevegara, Avenida el 6 de Julio, Avenida Rangal 10 y otros de la Ciudadela Villa I de Mayo, del Distrito Municipal número 7. Repítase la, a la Secretaría de Asesoramiento para elaboración y revisión al Ejecutivo Municipal. Licenciada Lola Terrazas Terraza, concejala Vicepresidenta. Solicita al plenario, solita una ambienta de comunicación en el cual se recomienda al Ejecutivo Municipal proceder a gestionar el mantenimiento y ampliación de la infraestructura de los centros de salud de primer y segundo nivel de la ciudad de la Villa Primero de Mayo, Instituto Municipal Número no 7. Repítase a la Secretaría de Asesoramiento para la Elaboración y Revisión del Ejecutivo Municipal. Licenciada Lola Terrazas Terraza, concejala Vicepresidenta. Solicita al plenario, se pide una de comunicación mediante el cual se recomienda al Ejecutivo Municipal proceder sea, al equipamiento de los laboratorios de química y física, así también como la de las aulas de computación de los diferentes módulos educativos municipales de la de Villa 1 de mayo, del distrito Municipal número 7. Lo a hacer la Secretaría de Asesoramiento para Elaboración y Recusión al Ejecutivo Municipal. Licenciada Lola Terrazas Terrazas, o sea, la vicepresidenta, repite para el conocimiento del plenario la solicitud de de y información del Ejecutivo Municipal referente a la respuesta que hubiera dado el órgano ejecutivo. A las solicitudes pres presentadas por la Junta vecinal del Ejecutivo Municipal número 7. Repítase a la Secretaría de Asesoramiento para Elaboración y Revisión al Ejecutivo Municipal. Señora Rosario Calía Terraza, concejala Municipal, remite para el ¿Sí? conocimiento ¿Sí? del plenario la solicitud de definición de al Ejecutivo Municipal, referente a todos los funcionarios profesionales tanto de ite como el contrato que estén trabajando en el mercado de mayor ¿Sí? Repítase a la Secretaría de Asesoramiento para Elaboración y Revisión al Ejecutivo Municipal. Señora Rosario Callejas Terrazas, concejala municipal, repite para, para, Me para, para conocimiento del plenario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente a qué medidas está tomando la Secretaría Municipal de Medio Ambiente para evitar los abastecimientos y la deforestación en la zona del Producto de Metropolitano. Permítase a la Secretaría de Asesoramiento para elaboración y revisión al Ejecutivo Municipal. Señora Rosario Callejas Terrazas, concejala municipal, permite para conocimiento del plenario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente a los requerimientos que deben presentar la Guardia Municipal para poner como funcionarios públicos. Repita sea la Secretaría de Asesoramiento para la Elaboración y Revisión del Ejecutivo Municipal. Señora Rosario Cañas Terraza, concejala municipal. Se admite para conocimiento plenario la solicitud de presentación por escrito al Ejecutivo Municipal referente a qué medidas administrativas serán tomadas para que el funcionario Marco Pablo Suárez Durán realice devolución por los sueldos cobrados por proporcionarse a no haber presentado documentación para ocupar el cargo. Repita sea la Secretaría de Asesoramiento para la Elaboración y Revisión del Ejecutivo Municipal. Señor Boris Eduardo Mendoza, presidente de la Federación Departamental de la Mindia y Pequeñas Empresas de Santa Cruz, remite para conocimiento del plenario la propuesta de ley de reconocimiento municipal para la Mindia y Pequeñas Empresas de Santa Cruz y de la implementación de la ley número 1456. Gracias, presidente, y al Ejecutivo Municipal para su conocimiento y fines correspondientes. Y me Carlos Manuel Sabina Sabela, concejal municipal, remite para conocimiento del plenario la solicitud de petición y informe al Ejecutivo Municipal, referente a la existencia de manuales de funciones para cada una de las secretarías Municipales del Gobierno Municipal. Y de en el cual se establezca su competencia repita a la secretaría de asesoramiento para elaboración y revisión del ejecutivo municipal señor José Pérez Quirón Tapia procederá municipal repite para el procedimiento del plenario la solicitud de revisión del proyecto del ejecutivo municipal referente a la solicitud presentada por la señora Karen Aruquipa Párez Pérez socia de la, de la asociación 20 de octubre para la instalación de un medio de energía eléctrica en el mercado de Guaporú 1 Repítase a la Secretaría de Asesoramiento para elaboración y revisión del Ejecutivo Municipal. Señor José Pérez Girón concejal Consejo Municipal, repite para el conocimiento del Fernández, la solicitud de petición y con escrito del Ejecutivo Municipal. Referéntase a los señores Robert Rivera Secretaría de y Oliverto Burfeo Rey, son funcionarios municipales. Repítase a la Secretaría de Asesoramiento para elaboración y revisión del Ejecutivo Municipal. Señor José Pérez Girón concejal Municipal, repite para el conocimiento del Fernández, la solicitud de petición y con escrito del Ejecutivo Municipal, Referente a escrito del proyecto de construcción del mercado municipal. Repítase a la Secretaría de Asesoramiento para elaboración y revisión al Ejecutivo Municipal. Licenciada Luna Terraza, Terrazas, concejala vicepresidenta, remite para conocimiento plenario la solicitud de petición de un cuadramiento al Ejecutivo Municipal referente a la planilla de personal contratado en la responsabilidad de la administración y servicios legales y municipales. Repítase a la Secretaría de Asesoramiento para elaboración y revisión al Ejecutivo Municipal. Licenciada Luna Terrazas Terrazas, concejala vicepresidenta, solicita al plenario el interno municipal de comunicación mediante la cual se recomienda al Ejecutivo Municipal proceda a adelantar las vacaciones invernales por la situación de del Departamento que está afectando a las niñas, niños y adolescentes. Elita sea la Secretaría de Asesoramiento para la elaboración y Revisión del Ejecutivo Municipal. Señor Mañuti Fernández Saucedo, alcalde municipal, mediante piso y dirección general municipal número 1174 que hablaba de 2022, en respuesta al pie número 973 que hablaba de 2021-2022, presentado por el concejal señor José Pérez y Girón Tapia, referente al predio donde se encuentra ubicado en el mercado primavera, si el mismo es terreno municipal o privado. Permítase la información al concejal peticionario. Copia la concejal de copia la huevo. Copia todos los concejales Copia todos los considerantes. Señor Mayor de Fernández Ocedo, alcalde municipal, mediante el me de la elección general principal número 1175 carrera 2021, respuesta al pie número 965 para 2021, presentado por el concejal señor José Felipe de referente al estado actual del trámite de aprobación técnica de la energía colectiva. Del barrio de Santa Lucía, V322, 323 del Distrito Municipal número 6. Repita hacer la información al concejal peticional. Copia. Copia la concejal número Copia la Copia la barcada a la bancada del MAS y copia la bancada de CES. Señor Mayor Departre de Fernández del Social, el Calvin Municipal, el de el resuelto, el 12, 76, la dirección general municipal número 176, no respuesta al pie número 952 de verdad 2021, 2022. No, presentado por la concejala la gestión de la de Ariel Manacho, referente a la primera actual de de funciones de cada a cargo de la Secretaría Municipal y de Innovación, Tecnología y Planificación. Repita la información a la concejala peticionante. Copia, concejal. Copia, concejal. ¿Vale? Señor Mayor Fernández Saucedo, alcalde municipal, de la dirección general municipal número 11, se refiere a la dirección de respuesta al pie número 893, carga 2021-2022, presentado por la concejala señora Rosario Callejas Terrazas. Referente a la v 114, se manzano 33, Municipal número 9, sobre el cambio uso de uso del suelo. Repita hacer la información a la concejala peticionante. Señor Mayor Fernández Sorcedo, el municipal, mediante oficio de la Dirección General Municipal número 1178, carril 1921, recuerda que el número 961, carril 1922, presentado por el concejal licenciado Luis Alberto baca Arano. Referente a la razón por la cual no se ha dado respuesta a la solicitud de maquinaria y huelgeta presentada por la Junta Nacional del Barrio Pino Blanco, V333A, del Distrito Municipal número 5. Repítase la información al concejal peticional. Señor Mayor y Fernández Socero, alcalde municipal, mediante oficio de dirección general municipal número 131, quedado veintidós, respuesta al pie número 853, quedado 22 presentado por el concejal ingeniero Caramano de Sabella Sabera, referente al acuerdo entre el gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra y el gobierno departamental de, de Santa Cruz. Para construir el último tramo de proyecto metropolitano Mario Comienz con el cuarto anillo de los dos municipios. Requiere hacer la información a la consejera peticional. Copia, por favor. Copia al concejal secretario. Sí. Señor Mayor Fernández Ocedo, alcalde municipal, mediante el oficio de la Dirección General Municipal número 1182, quebrado 2022, en el al pie número 902, el 92, 22, presentado por el concejal ingeniero, Rolando Santo Pacheco Chávez, referente al área de equipamiento de la UB115 Manzano de del barrio Transportita de Norte, para el proyecto de construcción de una cancha de voleibol y duplario. hacer la información al concejal peticionario. De, Copia del concejal Garzón al del concejal Orihuela. Señor Maíos, y Presidente Saucedo, alcalde municipal, mediante el oficio de la elección general municipal número 11, del 23, que el 2022, en respuesta al pie de número 904 de la número 22, presentado por el concejal abogado Marcelo Alfonso Villagre de referente a la las expropiaciones aprobadas en el dirección municipal número 044, del 29, del 2005 del edificio municipal número invita Permítase ser información al concejal adicional. Señor Mayor de Fernández Sosedo, alcalde municipal, mediante el de la elección general municipal número 884, pl. 2022, en respuesta al pie número 964, pedagogía 2021, 2022. presentado por la concejala licenciada Donas Terrazas, Terrazas, referente al plano de, gente, de casa, el caso, el suelo actualizado de la OB593. Repita la información a la concejala peticionaria. Señor Mayor de Fernández Sosedo, alcalde municipal, mediante el de la elección general municipal número 885, la 2022, en respuesta al pie número 9, 969, pedagogía 2022, presentado por el concejal. Señor Roberto Federico Morón Mecinas, referencia al código de nombre del servidor público municipal, capturó los datos de que a la liquidación de la profesora de los cuales asignados con código número 277319 y número 39171. Permítase la información al concejal peticionario. Señora Manita, María Carina Santillán María, concejal principal, solicitar de se mete una muestra de comunicación en el cual se recomienda la República Municipal. Proceda con la instancia técnica departamental la de la educación y la educación del adolescentes de los adolescentes particularmente. Repítase a la Secretaría de Asesoramiento para la Evaluación y la Educación del Ejecutivo Municipal. Señora Antonina Carina Santana María, consejera municipal, agente para que, ejemplo, la solicitud de protección de la Educación y la del Ejecutivo Municipal, referente a la cantidad de niños niñas y adolescentes acogidos especialmente o a los adolescentes sin situación jurídica resuelta en el municipio de Cerro de la Sierra y en la gestión 2020-2021-2022. Repita sea la Secretaría de Asesoramiento para la y Revisión del Ejecutivo Municipal. Señora Karina Senino de Oreo Pumba, concejal municipal, solicita a Renal Secretario una pregunta de comunicación, mediante la ante el cual se recomienda al Ejecutivo Municipal, proceda al Departamento de los premios del Secretario de en la el 157 Sito 57, Manzano de la Umba, Ejecutivo Municipal número 8. Repítase a la Secretaría de Asesoramiento para elaboración y revisión del la ejecutiva municipal. Señora Karina, señor ministro de la Junta, consejera municipal, repite para el nacimiento del plenario, la solicitud de que se ha permitido ejecutivo la municipal, referente a las acciones que se han realizado para atender a la solicitud de los miembros del Centro de Educación Técnica Mujeres, referente a la resolución de la estructura ubicada en la calle Belalgo, número 26, 26, 25, cuadrante 4, del distrito municipal número 11. Repítase a la Secretaría de Asesoramiento para elaboración y revisión del ejecutivo municipal. Señora Karina Semedino Oliguela Puma, concejala municipal, repite para conocimiento del plenario la solicitud de petición de informe de al ejecutivo municipal, referente al proceso de corporación del PTDI, si se realizaron presas de trabajo, referente por representantes de las personas con discapacidad. Repite a la Secretaría de Asesoramiento para la y Revisión al Ejecutivo Municipal. Señora Karina Semedino Oliguela Puma, concejala municipal, repite para conocimiento del plenario la solicitud de petición de informe escrito a al ejecutivo municipal, referente al estado del proceso de aprobación del plan de proyecto de formación del modelo educativo de Nelia Castro Magía, ubicada en la zona de la Secretaría del distrito Municipal de Bordes. Repítase a la Secretaría de Asesoramiento para elaboración y revisión del Ejecutivo Municipal. Señora Carina, segundino de, de la Puma, concejala municipal, repite para conocimiento del Penal la solicitud de petición de forma del Ejecutivo Municipal, referente a cuáles son los módulos de que cuentan con cámara de video de vigilancia. Repítase a la Secretaría de Asesoramiento para elaboración y revisión del Ejecutivo Municipal. Señora Carina, segundino de, de Puma, concejala municipal, repite para conocimiento del Penal la solicitud de petición de buen activa del Ejecutivo Municipal. Representa la norma de caliminación que se tiene programada. Representa activos de re ejecución de los derechos municipales número 8, 13, 14 y 15. Representa a la Secretaría de Asesoramiento para la y Revisión del Ejecutivo Municipal. Copia, el concejal, el... copia el concejal de copia. Copia, consejero, acá además. Señora Carina Segundino Bolívar la consejera municipal. Representa a la señora Petanagra, de la solicitud de de a al Ejecutivo Municipal. Referente a la respuesta que ha emitido el gobierno de departamental de Santa Cruz sobre la gestión de para suscribir convenios de beneficios de la ruta metropol metropolitana. Repítase a la Secretaría de Asesoramiento para Elaboración y Adquisición del Ejecutivo Municipal. Sí. Señora Presidenta Sendino Gregorio Puma, concejal municipal, permite para el conocimiento general la solicitud de prestación y concepto del Ejecutivo Municipal. Referente al estado actual del proceso de contratación y la adquisición de equipos tecnológicos como trabajadoras por en beneficio de los representantes del primer secundario de la unidad de partidas fiscales y del convenio de los municipios municipales. Permítase a la Secretaría de Asesoramiento para la elaboración y revisión al Ejecutivo Municipal. Señor Andalucía, la Secretaría Padilla, concejala Municipal, solicita a la Secretaría de Comunicación mediante el cual se recomienda al Ejecutivo Municipal, la instalación de sepamos por las medidas de espacio frente esquina Playa Palma y esquina Calle 4B. Repita sea a la Secretaría de Asesoramiento para la Elaboración y revisión del Ejecutivo Municipal. Señor José Pérez, que no está, que la Municipal, la para el Conocimiento de Plenario la solicitud de petición y del Ejecutivo Municipal, pertenece al uso de caminos independientes del Gobierno Municipal para terminar de propiedades privadas, ubicadas en el barrio Corpal, 135 del Ejecutivo Municipal, número 10. Repita sea a la Secretaría de Asesoramiento para la Elaboración y revisión del Ejecutivo Municipal. Señora Annalisa Carina Centella Padilla, consejera municipal, solicita al plenario señalando un minuto de comunicación, mediante el cual se recomienda al Ejecutivo Municipal separar a los equipos multidisciplinarios y profesionales de SIRI y, y la DNA para garantizar la puesta de su, de su y cumplimiento de sus atribuciones, ya que en el procedimiento se evidencia que no brinda una atención oportuna. Repítase a la Secretaría de Asesoramiento para la y revisión al Ejecutivo Municipal. Licenciada Edith Ábalo Benacho, de la Secretaría Municipal, permite para el conocimiento del plenario de la solicitud de la por informativa del Ejecutivo Municipal, que permite al motivo que llegó a determinar que la dirección municipal de la autoridad de personas con discapacidad pase a formar parte del un departamento más de la dirección de asuntos Internacionales personales de la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano. Permítase a la secretaría de asesoramiento para la elaboración y revisión del Ejecutivo Municipal. Licenciada de Abraham Nacho concejal pues, municipal, realmente para el conocimiento del plenario, la solicitud de creación la? de las tres comisiones: 1. Comisión de Constitución y Institucional, 2. Comisión de Planificación de Obras Públicas y Servicios, 3. Comisión de Administración y Finanzas, 4. Comisión de Inversión Social y Salud, 5. Comisión de Educación, Cultura colegio, y Política de Deporte, 6. Comisión de la Línea de, de, de, de, de, de la y de General de Internacionales, 7. Comisión de Defensa Solana, 8. Comisión de. Remítase a las comisiones mencionadas para su adscripción. Licenciada Lo Pejas, concejal municipal, repite para el conocimiento del de la solicitud de educación del Ejecutivo Municipal, revés a la ayuda compradida con la empresa ingeniera de construcción mecánica y coment SL por la compra de 12 centros en el año 2021. Repítase a la Secretaría de Asesoramiento para elaboración y la educación del Ejecutivo Municipal. Señora Yeri Manuel Gesea, sin integral para el conocimiento del de la solicitud de elección con la Comisión de del Consejo Municipal para tratar sobre la apertura del día. Ha sido el seguimiento para el día de tránsito y acceso a un domicilio. Repítase a la Comisión plan de Planificación para su tratamiento. Señor José Pérez Quirota, no el consejero municipal, el mente para conocimiento penal, respuesta lo repuesto a la presentado por la abogada Ayala Pérez Alerta, directora de la Fuerza de Prevención de Lucha contra la Corrupción, referente este a su puesto por los que fueron realizados a la señora Cáez San Roquín, por parte del señor Juan Leandro Villarroel Cupano. Repítase la información al la peticionaria. PHD José Antonio Alberto Esqueda, Concejal municipal, también para el conocimiento de plenario, la solicitud de petición de componente del Ejecutivo Municipal, referente al estado actual del orden del terreno ubicado en la URE 40, más a los 50, lote número 25 del Ejecutivo Municipal número 2. Repítase a la Secretaría de Asesoramiento para elaboración y revisión al Ejecutivo Municipal. Señor de Fernández Socio del Cámara Municipal, mediante oficio de Dirección general municipal número 1161, cargado número 22, respuesta a la petición número 218, cargado número 22, presentado por el señor... Julio César Mercado Marané, delegado cultural de de participación del Consejo Municipal Número 12, a la solicitud de homologación de acta de dominación de la casa principal de 14 de mayo del Distrito Municipal Número 12. Permítanse de la información al Copia del la Monibuelo, copia del copia a la bancada del MAS y también la Consejo del Garzón. Señor Mayor de Fernández Sánchez, alcalde municipal, en el proceso de la elección general municipal número 11 de 36, la 21, respuesta a la petición número 11, cargado 21, 22, presentado por la Comisión de Planificación del Consejo Municipal, referente al tema relacionado al cierre de un puesto de venta en la mercado de la marina. la información a la Comisión Peticional. Copia. Copia de la Consejera de Garzón. Copia la de la Consejera de Señor María de Fernández, Sosa alcalde municipal, mediante oficio de elección general municipal número 1187 de la 2021, por el número 187 de la 2021-22, presentado por la abogada María Esther Vallejo, representante de la cooperativa de la de de rural de Montada, por la San Miguel, referente a las solicitudes cruzadas por Covimar para el reordenamiento del toporámico que permite la aprobación los plan de uso de suelo. Permítanse la información a la petición. Copia del Copia la consejera del grupo ingeniero en enero que de Saber concejal municipal, remite para conocimiento plenario? Se informe sobre los motivos por los que no se llevó a cabo el tratamiento de la con el gobernador Cuba y presupuesto de gestión de la manual municipal. Se tuvo presente y se aprobó el Cuba y presupuesto gestión 2022. Señora Tatiana Áñez Carrasco, diputada nacional a la el día profesional de Bolivia. Remite para conocimiento plenario el abastecimiento de la UAE 285, zona este, y solicita audiencia por el municipal y por medio de una comisión de expresión en lugar de los techos. Permítase a la Comisión de Planificación para su tratamiento. Señor Mayor Diferente Social del alcalde municipal, mediante el de la Dirección General municipal número 188, que la directiva, respuesta a la nota de comunicación número 330, que la 2021-2022, presentada por la Comisión de finanzas del Consejo Municipal, referente a la auditoría especial sobre la transferencia de la cuenta de fondos provenientes del INH, de entregada al Centro de Atención Integral al Discapacitado. Permítase la información a la Comisión Peticionaria. Copia la concejal de Copia. Copia la consejera. Copia la consejera eric a la bancada de más Señor Mañón, diferente de alcalde municipal, mediante oficio de la dirección general municipal número 1105 cargado 2021, la respuesta al día el número 850, cargado 2022, presentado por el concejal abogado Juan Carlos Melano González, representa al contrato de servicio público de acero y disposición final de siglo urbanos Urbano del municipio de Santa Cruz de la Sierra. Repito hacer la información al concejal peticionario Señor Mañana Infernal de Sociedad, de de del alcalde municipal mediante oficio de la dirección general municipal número 12, de la universidad que habrá 2022 el respecto del número 970 que habrá 2022, presentado por la concejala, señora Rosario Carrilla Carrazas, referente a la cantidad de paradas autorizadas para los taxis y trópicos en los mercados. Repítase la información a la concejala peticionada. Copia a la concejala Garzón. Copia a la concejala Barca, a la concejala Edith, Orihuela. Copia de la Y a la bancada de Señor Mayor, diferencia de alcalde municipal, mediante oficio de dirección general municipal número 1194, carga 22, respuesta a la nota de comunicación número 345, 21, 22, presentada por el concejal el ingeniero Carmelo Saavedra Savera, referente al control y monitoreo del transporte público para exigir el cumplimiento de la normativa municipal, especialmente en la tarifa de los estudiantes. Repítase la información al concejal peticionario. Copia la concejal Orihuela a la concejal Edith Capello. Señor Marínez Fernández de alcalde municipal mediante oficio de dirección general municipal número 1196 al lado 92, en respuesta a la minuta de comunicación número 357 presentada por la Comisión de Defensa Ciudadana referente a la situación de las personas asentadas en la sede de la calle Junín número 150 al lado 412. Repítanse la información a la comisión jurisdiccional. Señora Asunta Danarvárez, Presidenta de la Junta Nacional 15 de junio B 160, planteamiento Municipal número 8 y otros representantes. A través de la presidencia, remite el reconocimiento de la calle número 5, ubicada en la 160 más o menos 67, del Ejecutivo Municipal número 8, atrás del colegio 151. De Téngase presente y remítase al Ejecutivo Municipal para su conocimiento y fines correspondientes. Señora Rosario, que viene a trazar a la Consejera Municipal, remítame al Conocimiento Penal o la solicitud de precisión del propósito del Ejecutivo Municipal, referente a la organización y batida en la zona de la mesa, por una de la calle de la calle a la Secretaría de Asesoramiento para elaboración y retención del Ejecutivo Municipal. Doctor. Doctor Roberto Cristian Vargas Ortiz, Secretario de Municipal de Salud y Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, repite para el conocimiento de plenario la solicitud de con la Comisión de Salud del Consejo Municipal para el día jueves de de junio año, año a las 10 a.m., con el fin de informar los planes y proyectos calificados que se tienen en la Secretaría Municipal de Salud. Se tuvo presente. Arquitecta Calvin de Elías de Verdes el Consejo Municipal, repite para el conocimiento de la de plenario la solicitud sí. para que se remita la acumulación y información generada dentro de la Comisión de de Constitución y institucional proveniente por de antes de llevar a cabo la dones de la Comisión. Si se tiene presente, remítase a la Comisión de Constitución para su tratamiento. Arquitecta, el dice de Ege Rivero Brut, el Consejero Municipal, remite para conocimiento del plenario la solicitud para que se regrese la presentación por de información entregada entrada dentro de la Comisión de planificación Obra Pública, Programa y Servicios, previamente antes de llevar a cabo la reunión de la Comisión. Se tiene presente, repítase a la Comisión de Planificación para su conocimiento. Arquitecta de Clotice Léves de Vero Brut, Municipal, remite para conocimiento plenario, la solicitud para que se realice la documentación y información generada dentro de la Comisión de Administración de Finanzas, previamente antes de llevar a cabo la reunión de la Comisión. Se tiene presente, repítase a la Comisión de Finanzas para su conocimiento. Arquitecta Eunice Deli Reverendo el Consejero municipal, Realmente para conocimiento del plenario la solicitud para que se remita la comunicación de información generada dentro de la Comisión de Institución Social y Salud previamente antes de llevar a cabo el reunión de la Comisión. Se pide, presente, remítanse a la Comisión de Salud para su conocimiento. Arquitecta Eunice Deli Reverendo Cruz, consejera municipal, También para conocimiento del plenario la solicitud para que se remita la comunicación y información generada dentro de la Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deporte previamente antes de llevar a cabo el reunión de la Comisión. Sí, se presente la de la comisión de educación para su conocimiento. Arquitecta dice que de para la Comisión de Educación para su General dentro de la comisión de la comisión. de la para su conocimiento. de la previamente a que cabo la comisión se tiene presente lo a la comisión de defensa ciudadana para su conocimiento. Señor José y el el para el conocimiento del plenario, la iniciativa de municipal para el de para a la comisión de constitución y planificación para su tratamiento Copia Señor José Pérez, de la consejero municipal, permite el reconocimiento al la solicitud de la de la de la de la de por la subdirección de la de de Secretaría de Asesoramiento para la Operación de la Represión del Ejecutivo Municipal. Señor Guillermo, quieta flores, presidente de la Junta de Senado del de octubre y de los representantes. Permita para reconocimiento, primero, la aprobación de la denuncia presentada en la instancia del Ejecutivo Municipal por el año en el de de dos canales que la ciudad de toda la de la ciudad de la un pequeño y de dos canales incluso, en el de la de la ciudad de la la de ciudad el presente, y lo el principal para su conocimiento y tiene años Señor de la casa sí. de la de la de la de de la la la nota de de de la de la de de la de la Señora Isabel Marte Rojo, al grande barrio de Atofagasta, UB 518, solicita el plenario, se ser recibida a la audiencia pública, con la finalidad de poner sobre el terreno que puede haber creado el sistema de la Comisión Municipal Número 099, 1995, ubicado en la UB 118 del barrio de Atofagasta. Con secretaria, tenga presente la audiencia pública. Señora Evelyn Romero, Presidenta de la Junta del Senado de Barrio Libertad, UB 89, y otros representantes. Permite para el conocimiento ordinario la solicitud de intervención con la Comisión de Protección Social y Salud del Consejo Municipal para que puedan ver la necesidad de mandatar el Municipal de mayo el título municipal número 7. Permite para el conocimiento ordinario la coordinación de salud para su conocimiento. Señora Gabriela Razón Cruz, concejala municipal, solicitante ordinario, secretario de Comunicación, en el del Consejo Ejecutivo Municipal, habilitar de manera urgente la red invernal para personas de tercera edad en situación de calle. Permite a la secretaría de Asesoramiento para la elaboración y revisión del ejecutivo municipal. Señora Silvana Mocasín Ramírez, Presidente ahí de la comisión de educación, cultura, turismo y educación, deportes del 23° Representante. Permite para conociendo permite para conociendo tener ¿Te ¿Te ¿Te la solicitudes de seguir con el proyecto Referente si existe un presupuesto y algún programa para el colocar la final de toda la unidad educativa municipal. Perdón, gracias. Permite a la secretaría de Asesoramiento para la elaboración y revisión del ejecutivo municipal. Señora Simana Mongasa de México, Presidenta de la Comisión de Educación Cultural de Comunidad de Deportes y otro Representante. Solicita a sistema penal, se le con una nota de comunicación ante la que se recomienda al Ejecutivo Municipal. Procede a determinar el coligado a la unidad de del municipio de la sierra. Aquí está la Secretaría de Asesoramiento para la elaboración y la del Ejecutivo Municipal. Licenciado Don Alberto Vaca Bejarano, Consejo Municipal, remite para el conocimiento de la solicitud de petición de imponer Ejecutivo Municipal, referente a la certificación del de llenamiento de vía de la línea Paraíso, ubicada en la número 46, Municipal Número 5. Permítase a la Secretaría de Asesoramiento para la Elaboración y Reducción al Ejecutivo Municipal. Licenciado Don Alberto Vaca Bejarano, Consejo Municipal, remite para el conocimiento de la solicitud de petición de imponer título Ejecutivo Municipal, referente a la asesoría Secretaría de la Pública, aún no garantiza la disposición de la petición de la línea Radio de la de m la entre sexto y y su posición con a la Secretaría de Asesoramiento para la elaboración y revisión al Ejecutivo Municipal. Licenciado Alberto Máñez Agarano, José sea, Ángel Municipal, Comitivo para el Conocimiento de Tenerga, la solicitud de y por el Ejecutivo Municipal, referente sí. a la posesión de parte del municipio de Rancho sí. Villa de la General, que están a la altura del octavo y Canal Pedro Vélez, interrumpida por una barra que perjudica la circulación de los vehículos. Repítase a la Secretaría de Asesoramiento para la elaboración y revisión al Ejecutivo Municipal. Licenciado Don Alberto Vaca concejal municipal, remito para conocimiento del plenario, la solicitud de petición de un preescrito Ejecutivo Municipal, referente a la certificación del llenamiento de la vía de la granía que está en la vía del canal Pedro Reyes, entre quinto y décimo anillo del Instituto Municipal número 5. Repítase a la Secretaría de Asesoramiento para elaboración y revisión del Ejecutivo Municipal. Señora Silvana, con placer de noche y concejala secretaria. Permite para el conocimiento del plenario a la persona de la Municipal de los dependientes sobre el caso de la educación de la por parlante, en el grado de manera detallada. Téngase presente y permítase la ejecutivo Municipal para el conocimiento y pide correspondientes. Abogado montero Medrado González, consejero Municipal y otro representante, solicita al plenario a de Universidad Municipal de la Universidad Municipal de ejecutivo Municipal se dé y hizo el proceso de investigación sobre el manejo de todos los contratos celebrados entre la empresa Marcos y la empresa Vega. En en área en el tal de ese, la Secretaría de Asuncia, ESO, ESO se Repita a la Secretaría de Asuncia, para el Elaboración y reacusión al Ejecutivo Municipal. Ahora vamos a a la señora González, concejal municipal, ¿eh? permite para el conocimiento del plenario la solicitud de detención y oral al Ejecutivo Municipal referente al contrato inicial que se firmó con el operador privado de la zona de, de la zona por incorporar la respuesta en el pie señalado. Bueno, vamos a llevar a, a consideración del plenario. Los colegas que de acuerdo con lo solicitado por el concejal Juan Carlos Pedrano, solicitando la petición de informe oral para que pueda hacerse presente el operador que de la acción urbana de antes de, de la votación, voy a hacer la palabra al concejal Medal. Gracias, colegas. Bueno, para conocimiento de los vecinos, nosotros tuvimos visitas a Emacruz. Ellos hacen la fiscalización a la empresa Vea Solvi por el recojo de la basura. Había muchas denuncias por parte de los barrios de que no estaban recogiendo. Y nosotros hicimos una petición de informe eh, con dos puntos específicos, no había forma de referencia. Eh, Matrúz nos ha respondido después de un y medio y no ha respondido en uno de los puntos que nosotros pedimos entonces la petición y por escrito, ya lo hicimos la respuesta que nos dé Matrúz no es eh, satisfactoria entonces el reglamento establece que podemos después de una respuesta no satisfactoria hacer la petición de informe oral, yo creo que Santa Cruz quiere que tengamos a los señores de Matrúz explicándonos algunas de las que tenemos y preguntas por parte de los vecinos en este Consejo Municipal. Por eso, colegas, yo les pido que podamos apoyar esta iniciativa y podamos hacer la petición de informe oral para que los señores de patrón que le digan hacia la lucha que a la votación. Perfecto, entonces vamos a llevar la votación. Los colegas que estén de acuerdo con la petición eh, del concejal Bocaño Medrano solicitando la, eh, la petición de informe oral. A los personeros de Macruz sí van a levantar la mano. Informe, del señor secretario. Un segundo, Aprobada la petición de informe oral para que se haga presente los personeros de, de Macruz. tienen sí Se tienen cinco días hábiles, ¿no? Para que. Más o menos a finales de, de junio. Vamos a tener esa, esa petición de informe. Entonces se lo va a convocar para el 30 de junio, para el jueves 30 de junio, a las 2 de la tarde, en sesión ordinaria. Por favor, señor secretario, prosiga con la lectura de los Tiene la palabra la señora Tiempo. 79 y 80. 79 y 80, presidente. Copia. Copia la bancada. del MAS de la correspondencia número setenta y nueve y ochenta, por favor. Por favor, señor secretario prosiga con la lectura de correspondencia. Ingeniero Rolando Santos, Pacheco Chávez, concejal municipal. Remite para a conocimiento penal, la sustitución de suentos del de municipal, referente hacia los señores Franklin Caguana, Federico Caguana, María Numbera de Caguana Elías Caguana y Patricia Montaño. Son funcionarios municipales. Repítase a la Secretaría de de del desarrollo para la Elaboración y Represión a Municipal. Señora Mení, primera cena, concejala municipal. Permítame para conocimiento plenario la solicitud de las personas en comisiones: 1. Comisión de construcción Institucional. 2. Comisión de Planificación de Pública Mediante Servicios. 3. Comisión de Administración de Finanzas. 4. Comisión de Proyección Social y Salud. 5. Comisión de Educación, Cultura, Política y Deporte. 6. Comisión de la Mañana, Opresión de Género y Desarrollo Internacional. 7. Comisión de Defensa Ciudadana. 8. Comisión de Ética. Repítase a las comisiones mencionadas para su adscripción. Señor José Pérez, que estar Municipal, repite para conocimiento del plenario la solicitud de protección de un de la Dirección municipal, referente a bajo qué términos y condiciones se formó la presión de contratos del servicio de, de la basura con la casa de la sol? Repítase a las secretarias de asesoramiento para elaboración y reflexión al Ejecutivo Municipal. Vecino, del barrio del Barrio Sur, V126, del Ejecutivo Municipal número 10. Hace conocer al plenario copia de la carta enviada al Ejecutivo Municipal que representa reclamo de obra de planificación del calle del barrio del barrio Sur, V126, del Ejecutivo Municipal número 10, las mismas que estaban incluidas en el CODA 2022. Téngase presente y remítase al Ejecutivo Municipal para su conocimiento y fines correspondientes. Copia a Señora Gabriela Garzón Cruz, Presidenta de la Comisión de Defensa Ciudadana y otros representantes. A través de la presidencia, remito para el conocimiento del plenario, la solicitud de prórroga para la emisión de informes referentes a la solicitud realizada en el programa de la Jota Número 150 de la Objetivos, referente a la problemática del Comité Central de Defensa del Mercado Motorista. Consideración del pleno. Los concejales, de acuerdo con la solicitud de la consejera Gabriela Garzón, Presidenta de la Comisión de Defensa Ciudadana, solicitando prórroga para la emisión de informes, si van a ser levantar la mano. Informe, señor secretario. Once votos, señor presidente. Aprobada la solicitud de prórroga por parte de la presidenta de la Comisión de Defensa Ciudad. A favor, señor secretario, prosiga con la relación de competencia. Ingeniero me quiero que a Manuel Sabera Sabera, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deporte y otros representantes. Permite para el conocimiento del plenario la solicitud de revisión de un la al Ejecutivo Municipal, referente a la situación actual en la que se encuentra la construcción de aulas para el bachillerato técnico político en el Liceo de señoritas Monseñor san Bardozo. Repita a la Secretaría de Asesoramiento para la elaboración y revisión al Ejecutivo Municipal. Señor Johnny Fernández Icona, Presidente de la Junta Nacional Barrio de V560 del Sur, 160, Municipal Número 8 y otros representantes. A través de la presidencia, la reconocimiento de la la solicitud de inspección por la Comisión de Planificación del Consejo de Municipal para retirar a las personas que están ocupando la gran orden con juego mecánicos por tres años consecutivos. Permítase a la Comisión de Planificación para su tratamiento. Señor Mayoni Fernández Oseo, alcalde municipal, mediante oficio de dirección general municipal número 1195, dos 22, respuesta también número 91, cargado 21, presentado por el Policial y el los alberto Roberto bejarano Referente a la razón por la cual no se ha dado respuesta a la solicitud de paternidad y vuelqueta presentada por la Mundo Nacional de Barrio Pinto Blanco, UE33A del Distrito Municipal número 5. Repita no? ser o sea, la información al concejal peticionario. Señor Mayani Fernández Sociedad, del Calvin Municipal, mediante oficio de dirección general municipal número 199, que va a 42, la respuesta pie número 945 de la 2192, presentado por el concejal abogado mediano González. Representa el procedimiento y el proceso de los comunes interinstitucionales de la Secretaría Municipal de Cultura y Economía. Permítame hacer la información al concejal peticionario. Señor Mayor María Fernández del alcalde municipal, mediante oficio de la Dirección General Municipal número 2200, pero 2022. La respuesta aquí número 981, pero 2021, 2022. Presentado por el concejal, señor Miguel Fernández Herrera, referente al consumo de energía eléctrica y motor a personal de la Unidad de la Secretaría Municipal de San Luz de la Sierra. hacer la información al concejal peticionario. Copia la concejal de la copia la concejal de Orihuete y la bancada de más. Copia la concejal de la Señor Mayón y Pernes de Soseda, alcalde municipal, y el oficio de dirección general municipal número 102 de Santander, Pedro la respuesta al pie número 010 de la comunidad presentado por el concejal licenciado de la Repo Bacabejarano, referente al plan de aparienciación y adusto presentado por la alcalde municipal de Santander de la Sierra en fecha 27 de abril de este año. Repita, será información al concejal de Soseda, copia la concejal de Señor Mayor Fernández Auxerre, alcalde municipal. Mediante oficio de la dirección general municipal número 053 que ha número presentado por el concejal Señor José y Referente la paralización de la de del de de la sociedad de Copia a la del copia a la Conciencia de Ligüey. Copia a la Conciencia de Grazoso. Señor Mayor, del de Municipal, mediante piso de la Dicción general municipal número que de respuesta que era 22, la presentado por el concejal de ingeniero Rolando Santo, Santo Pacheco Chávez, referente la hospital municipal de Trapicho, ubicado en el mismo Municipal número 6, o en y más a unos 50. Repito la información a todos, señor. Señor Mayur, sociao, al concejal de licitado. Señor Mayor, diputado de la Municipal en el oficio de Elección dirección de la municipal número 1214 era la Objetivo respecto a la funda de comunicación número 344 que la Objetivo número 92, presentado por el concejal presidente abogado de carrera de referente a la solicitud de autorización de uso de espacio público realizada por el señor Hugo Aracila la partida de la tercera. Que... Sí, Repita, hacer información al consejero de la de instrucción. Señor Mayón Fernández Soceda, de la área municipal, mediante oficio de la dirección general municipal, número 1215, que era del año 2022, con a la de comunicación número 338, que del año 2022, presentada por la consejera secretaria, señora Silvana con clase de 2022, que receta a la ciudad municipal alrededor de la comunidad de Caterina y llevar a concurrido como parque y mercado para realizar constante y de manera la, la seguridad. Repito a información a la concejal de la petición de a la, la consejera de Garzón, a la concejal de Oliguel, y la de Víctor. Señor Mayor y Presidente del Sociedad de la Municipal, mediante oficio de la Dirección General Municipal número 218, de agarró el respuesta a la nota de la comunicación número 343, que agarró el objetivo de por el concejal del presidente, abogado y cargador por cercanía, referente a dar solución a las peticiones del barrio por el nuevo, publicado en la zona subeste, cantón Maurito, del estudio municipal número 14, sobre la aprobación de la presentación del barrio. Repítase la información al consejero del peticionario. A la bancada de MAS, a consejero Garzón y a la consejera Vigual. A la consejera Vigual. <tose> Señor Mayor de la Resorción de la carrera Municipal, en el oficio de la Dirección de Municipal, número 1113, que es la oponente de Dios, número 956, que es la oponente de presentado por la consejera licenciada Díaz Álvaro Manacho, desde el presidente de la República actual y Manuel de la está a cargo de la Secretaría Municipal de Administración Tributaria. Permítame hacer la información a la de la petición. Ingeniero para Manuel Saavedra, saberga Saber, presidente de la Comisión de Configuración Futuro de Turismo y Deporte y otro representante. permite para conocimiento plenario la de, de, de la solicitud de convocatoria del Secretaría Municipal para la inspección de la Comisión de Educación del Consejo Municipal a diferentes comunidades educativas del día, en el día de junio del presente año. Sí. Se tuvo presente, se envió la solicitud al Ejecutivo Municipal. Señora Karina, Sontivo de la concejala consejera municipal, permite para conocimiento general, la solicitud de petición de al Ejecutivo Municipal, referente a la dimensión y superficie de todas las áreas verdes, municipal número 13. Requítense a la Secretaría de Asesoramiento para elaboración y revisión al Ejecutivo Municipal. Señora Alejandra Guzmán Mendoza, presidente de la Junta Vecinal de las número catorce, 14, el Ejecutivo municipal número 5 y otros representantes. Permite para conocimiento plenario la solicitud de para la Comisión de Planificación del Consejo Municipal con la Secretaría de Inconveniente sobre el problema de reseñamiento de la área verde del, del barrio de La Lafampista, ubicada en la UB214, Distrito Municipal número 5. Permítase a la Comisión de Planificación para su tratamiento. Señor Mayor, la Presidencia de la Secretaría de Municipal, en el Instituto de Dirección General Municipal, número 1101 de la UBI permite para conocimiento y consideración del de plenario el convenio interinstitucional a suscribirse entre el Gobierno Autónomo de el a todo gobierno, a todo municipal, a todo de la sierra, la comunidad, a todo el gobierno todo el de, de Moreno. Repítase a la comisión de constitución para su análisis e informe. Copia a la de la consejera Garzón. Copia la de Garzón. Copia la consejera Callejas Garzón. A la bancada además y copia a la de la del secretario. Ingeniero Carmelo Salera Salera, concejal consejera municipal. Repito el reconocimiento al del de la solicitud de institución informativa de, de la Ejecutiva municipal. Referente a la situación actual de la Presidencia de los precios, ubicados en la UE346, Manchano 930, el Director Municipal número 5. Repítase a la Secretaría de Asesoramiento para Elaboración y revisión al Ejecutivo Municipal. Ingeniero Carmen Manuel Salera Savera, Consejo Municipal, remite para el conocimiento plenario, la solicitud de información de la directora de Consejo Municipal, a la de la Consejo Municipal. Referente a todas las hojas de ruta y o dependiendo que tengan que ver con la solicitud de visa pública de entre otras, presentadas por vecinos de la línea del Consejo Municipal. Repita a la Directiva del Consejo Municipal para su tratamiento. Ingeniero Fernando de Saber de Saber, Consejo Municipal, repítese para el Conocimiento de la solicitud de petición y convertido en la Ejecutiva Municipal que a los trabajos de micro realizados en diferentes partes del municipio de la Sierra desde el 3 de junio de 2021 a la fecha. Repita a la Secretaría de Asesoramiento para la elaboración y revisión de la Ejecutiva Municipal. Ingeniero Carmelón de Saber de Saber, Consejo Municipal, repítese para el Conocimiento de la solicitud de petición y convertido en la Ejecutiva Municipal referente al momento suscrito con el gobierno municipal en la región actual por el cual se cambiaron los planes del parque económico municipal que fueron lograr la gestión de precios finales del monto total que le ha costado a los cintos de la sierra repita sea la Secretaría sí. de Asesoramiento para Elaboración y reflexión al Ejecutivo Municipal Ingeniero Carmanuel Sabera, Sabera Sabera por Sera Municipal, pregunto para conocimiento del plenario de la solicitud de educación de la ejecutivo municipal, referente a la pediatría aprobada en el año 1987 del OEC 73, Marzanado A 12, Repítase a la Secretaría de Asesoramiento para elaboración y reflexión al Ejecutivo Municipal. Ingeniero Carmador Sabera Sabera, Sabera concejal municipal, también para el conocimiento plenario, la solicitud de petición por el Instituto al Ejecutivo Municipal. Referéntase a la señora Mónica Rivero de Salomé, es o ha sido funcionaria pública del del Gobierno Municipal. Repítase a la Secretaría de Asesoramiento para elaboración y reflexión al Ejecutivo Municipal. Señor Juan Alberto Bainari, embajador como general de la República del Paraguay. Permite para el conocimiento plenario las más sinceras presentaciones a la Directiva del Consejo Municipal por con la asunción al cargo de la nueva gestión para el periodo 2022 2023 y expresa voluntad para pensar los tradicionales el de la y cooperación de la República de Paraguay y el Departamento de Santa Cruz. Se tiene presente copia de la Directiva del Consejo Municipal. Licenciada Lola Terraza de Terraza, concejal pues Municipal, solicita al plenario su momento de comunicación durante cual se recomienda el Ejecutivo Municipal. Se planifique un censo de manos en todos los mercados del gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra. Repítase a la Secretaría de Asesoramiento para la el elaboración y reflexión en Ejecutivo Municipal. Doctor Wilfredo Anzuáquez Ibarca, presidente del Colegio Médico Santa y otro representante. Solicita que sobre el día para ser al de la Pública para obtener el Congreso de la, la exención de pago de patentes por actividad económica para profesionales médicos. Por secretaría tiene presente para la audiencia pública? Señor y presidente asociado del Calle Municipal. Mediante de la Elección General Municipal, número 2.219, que era 2022, que respuesta también el número 843, que era 2022, presentado en la noticia pública por el presidente del Consejo Municipal, se presenta la denuncia realizada por el señor Tomás Castro Morales, sobre la disposición de forma irregular de tres municipales a particulares, hacer la información a peticionante y copia de los concejales municipales. Señor Mayor, departamento de sociedad municipal, mediante el edificio de la dirección general Municipal, número 1220, que es el número 940, que es el número dos, presentado por el concejal abogado Moncado Melano González, referente al levantamiento temporal de la propiedad del señor Zum Cheikiroja, ahorita en el 2000 el municipio de La Guaré. Repita la información al concejal de la Copia de la bancada, más, copia del concejal de Copia por del concejal de la Señor mayor de información sobre del Palacio Municipal, mediante el piso de la Dirección de ambos, el 221, que 22, la Municipal, número 008-21-22, de respuesta a la nota de comunicación número 008-21-23, presentada por la Comisión de Salud del Consejo Municipal, referente a la realización de inspecciones periódicas en el centro de la de medidas de así también campañas sobre el correcto uso de varios en los centros comerciales, el mercado y otros. Permítanse la información a la Comisión Peticionaria. Ingeniero Carlos Manuel Saavedra Zadura, presidente de la Comisión de Educación, Cultura Turismo y Deportes, permite para conocimiento plenario la solicitud de convocatoria del Ejecutivo Municipal para efectuar la inspección de la Comisión de Educación del el Consejo Municipal a diferentes la educativas y el lunes de junio del presente año. Se tuvo presente, se envió la solicitud al Ejecutivo Municipal. Señor Guillermo Noza Coria, presidente de la Federación Departamental del Adulto Mayor, solicita plenario su prevención para ser inscrito en el 10 de julio, para el sobre la aprobación de la Federación Departamental del Adulto Mayor. Por secretaria, tenganse presente para la audiencia pública. Señor Freddy Cáceres Alcó, ser presidente de la Asociación de Comerciantes de la Automóviles. Permítame para el conocimiento plenario la solicitud de situar la normativa ambiente de uso de suelo y vivienda de uso de suelo donde se localiza el establecimiento de la Asociación de Comerciantes de Automóviles de General. Automóvil. Ténganse presente y repítanse en el Ejecutivo Municipal para que informe sobre la viabilidad de lo requerido. Señor José Félix, quiero estar con el presidente de la Comisión de Previsión Social y Salud de todos los representantes. Permite el reconocimiento penario a la solicitud de expresión con escrito a la Diputación Municipal referente al retraso de la construcción del Centro de Salud Municipal Bolímpica. Repito a ser la Secretaría de Asesoramiento para Elaboración y Revisión al Ejecutivo Municipal. Señor José Felipe, quiero estar y la presidenta de la Comisión de Provisión Social y otros representantes. Permite el reconocimiento penario a la solicitud de la nuevos secretarios municipales de administración de finanzas y la secretaría municipal de bienestar Social para que informe cuál es el motivo por el que no se está cancelando la empresa productora. Para la coordinación de la Comisión de Salud Bodíquica. Véngase presente y repítase ¿Sí? de Ejecutivo Municipal para su conocimiento y fin de Señor Nelson Ramírez Arce, presidente de la Junta de Vecinal del Barrio Pagio, A.O.B., un beso automático del Distrito Municipal Número 10. Remente para conocimiento plenario, la solicitud de reunión y gestión para la Comisión de Planificación del Consejo Municipal para tratar sobre la aprobación de la planificación del Barrio Pagio Bajo Belli, evitando un beso del Distrito Municipal Número 10. Repita a la Comisión de Planificación para su tratamiento. Señora Daniela Rivera Seña, concejal municipal. Permite para conocimiento de plenario la solicitud de dirección de informe escrito al Ejecutivo Municipal, referente a la denuncia pública de la ciudadción a estudiantes de la nueva Educativa Buenas Nuevas del Plan 3000. Repítase a la Secretaría de Asesoramiento para Elaboración y Revisión al Ejecutivo Municipal. Licenciada Lola Terra Terras, concejal Vicepresidente, la para Conocimiento de plenario la solicitud de informe escrito al Ejecutivo Municipal, referente al quinto del suelo la realización de una familia basada en el horario de trabajo en los medios de, de la Dirección de Medio Ambiente. Repítase a la Secretaría de Asesoramiento el la para el colaboración y reflexión al Ejecutivo Municipal. Señor Guillermo Nosa Coria, Presidente de la Federación de Parlamentar de Personas Adultas Mayores del Departamento de San Cruz, Permite para el conocimiento de los primeros, la Secretaría de director del Centro Municipal de Adultos Mayores y Personas con Discapacidad para el abogado del corozco mariscal y del coordinador al ciudadano, señor Carlos Mendoza Cérebro. Ténganse presente y a al Ejecutivo Municipal para su conocimiento y fines correspondientes. Señor José Pérez, quiero estar presente a de la Comisión de Televisión Social y, y Estudios de los Representantes, sobre el de Plenario, se emita una medida de comunicación en la cual se recomienda al Ejecutivo Municipal realizar los pagos por la de la empresa de la doctora para la comisión de la construcción del centro de salud del Estado de a la Secretaría de Desarrollo para la elaboración y reflexión al Ejecutivo Municipal. Señora Elisa Mamani Rugo, Presidenta de la Federación Departamental de la Asociación de Productores Campesinos y otros representantes. Permite para el conocimiento del presidente que la asociación Aproca, con su presidenta, la señora María y Clara Coca, se retiraron voluntariamente a la Federación Departamental de la Asociación de Productores Campesinos. Se tiene presente y conviene presidencia. Señor mayor y sociales, el de la Social de la en el de la Municipal número que la número presentado por la Comisión de la preparación de la la del Programa de la Municipal, la construcción del módulo de la, la, operativa de la hacer información a la Comisión Peticionaria. Copia la Comisión no de Señor Mayor, Fernández Social del alcalde Municipal, de Dirección Municipal número de la General número 12 la Dirección General la Municipal, de la Municipal, de la ubicado el Municipal número de del hacer Municipal, en de la consejera General de la Municipal, de la Dirección General Municipal, de la del de la de la Presentado en la audiencia pública por el pleno del Consejo Municipal, referente a la información del plan de publicado en la b 168 57, el orden número 2, en el edificio municipal número 12. Pedida de información, peticionante copia de los procedimientos municipales. Señor Mayor, el plan de social del plan de municipal, en el noticio de la Dirección General Municipal, número 1222, que la objetiva respuesta a la nota de comunicación número 349, que la 2022. 92, presentado por la Comisión de Planificación del Consejo Municipal, referente al seguimiento realizado a las actividades de en el dictamen de responsabilidad civil. C.G.D. barra TGLC y 11 de emitiendo un informe a la Contraloría General del Estado Gracias esa información a la Comisión Peticional Señor Mayor Fernández Saucero, alcaldía Municipal mediante oficio de elección General Municipal número 1224, respecto al Piedro número 027, 21 presentado por la Comunicación a la señora Canina, el de ¿Sí? la Coma referente a la situación actual en la que se encuentra la construcción del pueblo de actualizó Repítase la información a la consejera Saucedo, la de la peticionaria. Señor María, Fernández pertenecer del municipal, mediante oficio de dirección general municipal número 1225, que ha dado un activo el número 962, que ha dado presentado por el concejal licenciado Alberto Javier Tobacabe referente a cuál es la situación legal de los terrenos de esta manera de los veres, publicada en el portafolio de la Unión. la información al concejal de la peticionaria. Señor Mayor y Fernández Soseo, el Municipal, en el oficio de la Dirección General Municipal número 158, cada número permite la solicitud de Presión de plazo para la respuesta a pie número 08 de 22, referente a la situación actual sobre la planificación de personas de pie en el municipal número 5, solicitado por el concejal Miguel Fernández Real. tiene presente, hacer la información al concejal de pe øh. Señor Mayor y Fernández Soccer, alcalde municipal, en el oficio no ¿tú? ¿tú de la Dirección General Municipal número 1026, que la Recuerda la respuesta a la nota de comunicación número 351, que era 91 presentada por la Comisión de Defensa Ciudadana, referente a las condiciones de entrega de terreno para la organización como base comercial en la zona noreste por parte de los comerciantes de Honda y de la ciudad, el ITA información a la Comisión Peticionaria. Copia para la bancada de Marx. Copia de, para la palabra de sí. Señor Mariano, y pertenece a del CEA, la municipal, en el oficio de la elección general municipal, no me da 100.000, pero 91-92, respuesta a la número 96, que era 91 Presentado por el concejal Miguel Garamondón Sabela Sabela, referente a los precios ubicados en la zona sur UB 524, Marzano 21 y de el edificio Municipal número 10, si los mismos en el área verde o de equipamiento. Repitación de información y considerarte Copia, Copia del Consejero Secretario. Señor Mayor pertenecerse Social, Municipal, mediante oficio de la dirección general municipal número 1227, de la 1.22, de a la de comunicación número de la 1.22, de la de la Presentado por la Comisión de Finanzas de la Principal Municipal referente a las actividades de ejecución física del proyecto de conducción del plan de fragmentación de viajes políticos en un informe de autoridad interna número K1 barra F01 barra D102. Permítanse la información a la Comisión Peticional. Copia a la consejera Copia de la Copia a la consejera de la de la correspondencia número Señor Mayor, en el de la del Municipal, mediante oficio de dirección general municipal número 1224, que va a 2022, respuesta a la nota de comunicación número 013, que va a 2022, 2023 presentada por la concejala, licenciada de la Casa de Terraza, que presentará el de del Reglamento Municipal para el funcionamiento de centros de venta, especie y consumo de bebidas alcohólicas, en específico a la disposición artículo 30. Permítase la información a la concejala peticionada. Señor Marín y Presidente alcalde municipal, mediante el piso de la dirección general municipal número 1236 de la 2022, la respuesta al pie número 003 de la 2022, presentado por la concejala señora Colombia, que es la Padilla, representa las tasas municipales que se forman por el uso del caballo como medio de tracción, indicando cuál es la dirección que de del el pueblo de multas y sanciones? Repítase la información a la concejal, al Señor Mayor y Fernández Soccer, el Calma Municipal, en el oficio de la Dirección General Municipal número 1037, que era la 2021, respuesta al pie número 027, que era la 2022, presentado por el concejal, el señor Bozo Felipe, que lo tapia, preferente este motivo y por el cual la atención administrativa de los cementerios municipales a partir de las 9 de la mañana. Repíté la información al concejal nacional. Copia de la, la, la bancada del más. Copia del concejal igual. Ahí. Copia del concejal Licenciada, Dola Terra Sostenaza, concejala vicepresidenta, permite para conocimiento del plenario la solicitud de petición por el Ejecutivo Municipal, referente al proceso de contratación de empresas para realizar el servicio de difusión por los referido por la unidad de orden del gobierno municipal. Repítase a la Secretaría de Asesoramiento para elaboración y Reflexión al Ejecutivo Municipal. Licenciada, Licenciado Julián Ibarra Gutiérrez, referente general de la cobertura de agua potable en Aguiar, San Juan. Bautista, Autista R.L. y otros representantes, permite para conocimiento general plenario la solicitud de conocimiento a la cooperativa de agua potable Cantagallo San Juan Bautista, por sus 35 años de subvenciones de servicio de agua potable San Juan a sus asociados La día 23 de junio del presente año a y once cincuenta y en la sesión ordinaria en el salón de actos del de la Ciudad de a la comisión de educación para su tratamiento. Señora Rosario, que llega la Terraza, consejera municipal, delito para conocimiento de tenero, la solicitud de protección por el del Ejecutivo Municipal, referente a las señoras Casanova Sánchez de Isabel, Casanova Sánchez Verónica, Casanova Sánchez Patricia y el señor Casanova Velasco Pulo César. Y lo mismo tiene alguna relación de parentesco. Repítase a la Secretaría de Asesoramiento para elaboración y revisión al Ejecutivo Municipal. Señora Rosario Calleja Terraza, concejala municipal. Permita para conocimiento al Bernario, a plenario la solicitud de informe la municipal respecto a cuáles son los hospitales que cuentan con el servicio de equipamiento de tomografía. permítase ser a la secretaria de asesoramiento para elaboración y revisión al ejecutivo municipal. Señora Rosario Calleja Terraza, concejala municipal. Solicita plenario el seminario de comunicación en el cual se recomienda a la, la municipal y poner el mayor compromiso por parte de la Secretaría municipal de salud que la misma solicite informe semanal de toda la actividad que se realiza en los diversos el universo de la Junta de gobierno municipal. Repítase la a la Secretaría de Asesoramiento para Elaboración el y Revisión al Ejecutivo Municipal. Abogado Gonzalo Melano González, Consejo Municipal, para el conocimiento de para Municipal, la, la, la, la de la la de la, la de de la y de de la de Constitución de la su de antes de darle la palabra, por favor, voy a pedir para que conste en acta las copias requeridas de la correspondencia al concejal Medrano. La correspondencia 16, 20, 21, 43, 50, 52, 67, 90, 53, 68, 91, 95, 130, 133, 136, 101, 111 ciento veintiocho y noventa y dos, esas son las copias requeridas por el concejal federal. Ahora sí, le, le cedo la palabra a la consejero Gracias, presidente. Solamente para la correspondencia 143 solicito que también se envíe, por favor, a la Comisión de Defensa Ciudadana, ya que también se encarga de ver todo lo que ha expresado bien. Gracias. Todavía este, que se ha remitido a la Comisión de Constitución y planificación para el tratamiento, también se incluya a la Comisión de Defensa Ciudad para su tratamiento de la correspondencia número 173. Señor secretario, ¿existe algún otro punto a tratar? Existe sí, un punto más a tratar, señor presidente. Por favor, presidente. Vamos a la lectura, nos nota despacho del despacho de la calle municipal, de su general municipal número 15.257, que era un a de la sierra, 13 segundos de junio, 2022. Señor, doctor Israel Racó Candia, presidente del Consejo Municipal, gobierno autónomo municipal de Santiago de la Tierra, presente. Referencia: Comunico al Consejo Municipal, mi de retención por motivos personales. Señor presidente del Museo municipal, Salvador Pella, Consejo Municipal, saludos a y al Consejo las más sinceras atenciones. El motivo de la presente comunicar al Consejo Municipal mi área de por motivos personales. Mi ausencia será desde el día miércoles 22 de junio hasta el martes 28 de junio de 2022. Para los efectos señalados por la ley de los pertenecibidos, gobierno autónomo municipal, es, en su artículo 16.30. Con ese motivo, saludo al señor presidente del Consejo y a los concejales con las consideraciones de la mente, Mayor de Fernando alcalde municipal. En consideración, en este sentido, eh, propongo para que asuma como alcalde AI al concejal Miguel Fernández. Voy a llevar a la votación los concejales que estén de acuerdo con la aprobación de la designación como alcalde AI. En las fechas miércoles 22 de junio hasta el martes 28 de junio de 2022, si van a levantar la mano. Informe, señor secretario. Siete votos, señor presidente. Aprobada la designación como alcalde a y al concejal Miguel Fernández. Concluimos, señor presidente, siete votos y cuatro abstenciones. Muchísimas gracias. Ahora sí, eh, con del secretario, si ¿sí algún otro punto a tratar. No existe más punto a tratar, señor presidente. Sin más asuntos a tratar, se da por concluida la presente sesión y se va a dar un espacio de cinco minutos para que puedan instalar el eh, no, equipo para que puedan votarnos en la siguiente sesión.